Buenos días, Carlos. Buenos días, Eva, ¿Qué tal? ¿Qué tal la audiencia de lb 7 ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Por suerte, bien. Y acá llegó la esperada, eh, el índice del INDEC, ¿no? Empezar a conocer un poquito cuáles son los números, entender eh, un poco también, porque a veces uno intenta entender el tema de la, de, de, de, del INDEC, de la realidad. Bueno, necesitamos hablar con alguien que nos pueda asesorar y guiar sobre esos temas. Bien. Eh, desde la Dirección de Estadística, hacemos una una evaluación independiente de la que hace INDEC, nosotros medimos en Tucumán, en el gran San Miguel de Tucumán, el valor de la canasta básica alimentaria para un hogar compuesto por cuatro personas, un hombre de 35 años, su esposa de 31, su hija de 8 y un hijo varón de 6 años, un hogar de esas características, nosotros llamamos hogar tipo 2, la canasta básica alimentaria en diciembre fue 61.200 pesos. Esto significa que en diciembre este hogar compuesto de esta manera uh -huh. necesitó 61.200 pesos solo para comer, solo para satisfacer su necesidad alimentaria. Por eso hablamos de que la canasta básica alimentaria está asociada con la línea de indigencia. Es el ingreso mínimo que necesita el hogar para no ser indigente. La indigencia significa no poder satisfacer la necesidad básica de alimentación. Vamos a la canasta básica total, la canasta básica total para ese mismo hogar en diciembre en Tucumán dio 133.416 pesos, uh -huh. esto significa que esa es la suma de dinero que necesitó un hogar con esas características en Tucumán para no ser pobre. Asociamos la canasta básica total con la línea de pobreza. Es decir, esa suma de dinero es lo mínimo que necesitó un hogar tucumano con esa composición familiar para satisfacer sus necesidades básicas. Comida, salud, educación, traslado, eh, vestimenta, uh -huh. ¿sí? Entonces, 61.200 pesos para no ser indigente, 133.000 pesos redonditos para no ser pobre. Esos serían los valores que arrojó la medición del mes de diciembre de 2022. Claro. Raúl, eh, hay un dato que yo en lo particular nunca entiendo, y sé que usted me lo va a poder explicar, que tiene sí. que ver eh, con la medición por persona. Sí, correcto. Eh, eh, y después por... digo, cuando sí. vamos a la familia no es lo mismo que si uno lo suma por cuatro. ¿Por qué <ríe> se bien, da eso? Bien. Muy buena pregunta, Eva. Muy bien. Bien, eh, los nutricionistas nos han enseñado, porque nosotros la canasta básica alimentaria la hemos construido a partir de los datos estadísticos de gasto realizado por los tucumanos en el año 2013-2014, en la encuesta nacional de gasto de los hogares. Nosotros estamos actualizando la canasta, así que ya en calculo que en marzo-abril de este año ya tendremos nueva canasta para el, el precio del consumidor. Esto no está al pie, digamos. Pero eh, eh, volviendo al punto, los nutricionistas nos explican que eh, las necesidades alimentarias se definen para un adulto equivalente, que es un adulto equivalente? Bueno, va a ser como en la unidad de referencias, va a ser un varón entre 30 y 45 años de edad que trabaja en un trabajo que requiere un desgaste energético Ajá. normal, y ese individuo, ese adulto equivalente, necesita 2.750 kilocalorías por día para estar bien alimentado. Entonces, se construye una dieta, una canasta básica alimentaria que contenga los alimentos necesarios como para que ese adulto equivalente esté bien nutrido todos los días del mes. Esa canasta básica alimentaria con esas cantidades, gramos, litros, según lo que sea, <coughs> nosotros las valoramos todos los meses. ¿Cómo las valoramos? Bueno, nosotros por otro operativo que es índice de precios al consumidor tenemos los precios. Entonces, sí. eh, si ustedes leen el informe, si mal no recuerdo es la tabla 4, sí, exactamente, la tabla 4, dice que ese individuo necesita 7 kilos y medio de pan al mes. Entonces yo valoro por el precio promedio del kilo de pan francés en el mes de diciembre esos siete kilos y medio de pan. Y así sé cuánto necesita la canasta básica alimentaria para el componente pan. Para arroz necesita un kilo y un cuarto. Entonces yo valoro, dice, kilo y cuarto de arroz por el precio promedio del arroz en el mes de diciembre y sé cuánto necesita gastar en arroz. Y así para cada uno de los 60 alimentos que conforman la canasta básica alimentaria del adulto equivalente. Claro. Eso, eh, entonces, ahí yo tengo la medición por un adulto equivalente, que en el caso de Tucumán en diciembre nos dio 19.800 pesos. mil 19.800 pesos cuesta aliment alimentarlo bien a ese adulto equivalente. Ahora viene el otro tema. ¿Por qué? Si somos cuatro, no multiplico por cuatro. Uh -huh. Claro. Bien. ¿Por qué? Porque la esposa de este señor no come como este señor. Consume menos. Aproximadamente consume un 75% de lo que come su marido. Los hijitos menores no consumen las kilocalorías, no necesitan la cantidad de kilocalorías que necesita el, el papá. Consumen menos. Claro. Por ahí, si, tiene, si usted, Eva, tiene hijos o conoce a alguien que tenga, tenga hijos más o menos varones entre 18 y 22 años. Esos comen más que el adulto equivalente. Yo que tengo hijos adolescentes, ¿eh? entiendo perfectamente sí, lo que sí. es Comen. <risa> es verdad, no, mía, los cómo, adolescentes, ¿cómo, cómo comen? <risa> Entonces, mm. por eso es que no se multiplica por cuatro. Claro. O sea, son cuatro individuos que componen... ¿Por qué no multiplicamos por cuatro? No, porque nos dicen los adolescentes, no, no, no necesitan consumir lo mismo que el adulto equivalente consumen en alguna proporción que puede ser menor o mayor. ¿verdad? Claro. Hablamos, ¿verdad? Entonces, eh, si, sí, esta... por ejemplo, no eh, los niños consumen más productos lácteos por el calcio que un adulto, ¿no? Los mm. litros de leche, por ejemplo. Por ejemplo, claro, por ejemplo. Sí, sí, entiendo, entiendo. En el informe que yo les pasé, la tabla 5 tiene las unidades de adulto equivalente. Entonces, ahí ustedes podrán ver eh, cómo, ¿no? Una, una mujer de. De 30 a 45 años, es el 77% consume el 77% de lo que consume el adulto equivalente. En cambio, una mujer de eh, 6 años consume el 64%, ¿sí? uh -huh. Un varón de 16 años come 103%, o sea, 3% más que el adulto equivalente, ¿está? Sí. Eh, entonces, ahí tienen la tabla por sexo y por edad, de cómo consumen en relación al adulto equivalente. El adulto equivalente va a ser uno o cien por ciento, y los demás es en proporción a ese adulto equivalente. Por eso es que no, suma, no multiplicamos por cuatro. Bien, bien perfecto. Por fin lo entendí. Ahora sí. <risa> es clarísimo. Eh, ¿y bien. La, perdón, me, me, sí. me quedo en el tintero contarles que... Eh, con estos valores de canasta básica total, el aumento respecto a noviembre fue 4,9%. Mm. Uh -huh. Y sí. el aumento en todo el año 2022 fue 94%. Mm. ¿sí? Es, es, eso me había quedado informable. 4,9% el aumento de la canasta básica total de diciembre respecto a noviembre, 94% la variación acumulada en todo el año 2022. Mm. Esto, obviamente cuando hablamos de esto no incluye alquiler no no no uh -huh. incluimos alquiler en este exacto coma. no incluye alquiler eh, ni otros gastos extra ni nada por el estilo solo estamos hablando de, de, de números claro sí la, sí, uh -huh. sí Alquiler no se incluye expresamente y uh -huh. eh, después ya eh, después ya están las situaciones para ver sí pero yo no me pude ir de vacaciones claro, a, claro. a la costa como todos los años me tuve que ir a, a, a acá dentro de Tucumán uh -huh. bueno Está bien, pero ya ya salimos del nivel de pobreza. Ya claro, sos claro. no pobre, capaz que sos eh, no pobre, pero con menos ingresos que el año pasado. Pero claro. se, seguís siendo no pobre, digamos. Claro, claro. Bueno, este va a ser, me parece, uno de los valores importantes a la hora de discutir eh, las paritarias, ¿no? porque va a ser fundamental tener estos números y entender hacia dónde va la economía y cómo están los bolsillos de la gente. no A ver si llega a cubrir, a ver todos los tucumanos que cobren por arriba de los 133.416, ¿no? Sí. Eh, bueno, ese, ese también es otro punto interesante, Carlos. Sí. Así es, un hogar eh, compuesto, como yo le dije, varón de 35, mujer de 31, mujercita de 8 y varoncito de 6, necesita 133 mil. Uh -huh. Pero, supongamos, Carlos, mi hogar, nosotros somos 7, yo tengo 5 wow. hijos, Good. entonces yo no necesito 133 mil, necesito más. ¿Cómo sé cuánto necesito? Uh -huh. Si usted entra a la página web de la Dirección de Estadística, hay un iconito que dice calcular tu canasta básica. Uh -huh. Usted expliquen calcular tu canasta básica y le va a pedir que ingrese la cantidad de miembros de su familia. Yo tendría que poner siete y le doy siguiente y ahí me, me despliega para que ponga edad y sexo de los siete de las siete personas que componen mi familia uh -huh. y cuando le doy siguiente me devuelve ¿Qué valor necesito para no ser pobre Porque ah. finalmente el valor de la canasta básica total, la canasta básica elementaria, cualquiera de las dos, depende de la particular composición que tenga mi hogar. Ah. Por eso siempre, el dato que le damos al periodismo es el del hogar tipo 2. Varón de 35, mujer de 31, mujercita de 8, varóncito de 6. Pero. Me dice, nosotros somos 11 en la familia. Bueno, claro, seguramente van a necesitar mucho más. O somos dos, mi mujer y yo. Bueno, necesitará menos. Eh, no sé si ah, me hago entender con, con sí, este concepto. Sí, se entiende perfecto. Eh, y bueno, la invitación es que usen la aplicación que está en la, en la página web de la de la dirección de para poder mensurar el valor de la canasta básica para su particular composición de hogar. Sí, estamos estamos justamente en el lugar, digo, para que aquellos puedan, puedan ingresar, se van a encontrar. Bueno, hicimos un cálculo de, de, de siete componentes en el hogar, con menores Ajá. con menores sí. de 17, de 8, de 9, Ajá. varones, Ajá. y nos dio, ¿Qué? ¿qué cifra nos dio? Para ¿Qué? la canasta básica alimentaria, sí. Sí. nos dio 117.647 pesos. Es para alimentar a alimentar. Esas siete 7 personitas. Sí, Exacto. ¿Y la, y, total? y la total nos dio doscientos y seis mil cuatrocientos setenta y Eso es para no ser pobre. Sí, claro. Con ciento integrantes en casa. Y caso. ahí tenemos, son ciento eh, veinte ¿Sí? mil, ¿no? Ciento mil pesos más que una, una familia, familia tipo, tipo de, de cuatro con las características, claro, Raúl, que ustedes claro. describe. Uh -huh. ¿Ah? Por eso les digo siempre. Yo al periodismo le damos siempre el valor del hogar tipo dos, que le llamamos ¿no? que probablemente sea eh, la composición más frecuente que se observa en Tucumán. ¿sí? Pero eso no quiere decir que haya familias de más de, con distinta composición, y por lo tanto la canasta básica total va a ser distinta. Claro. Bien. Claro. Se entiende perfecto. Aquellos que quedan con alguna duda, lo que recomendamos es lo que hicimos recién nosotros, es ingresar a la página estadísticas.tucumán.com.ar, que es muy fácil de poder tener este calcular tu canasta básica, la canasta básica que necesitas, para entender mucho más la situación, la verdad que nosotros estamos agradecidos porque siempre nos traes luz con respecto a este tema. ¿eh? Bueno, ya vamos a ver si para febrero, no sé si febrero pero en marzo mm. seguro, eh, le vamos a agregar también una calculadora eh, que ajuste montos por inflación. Muy, muy bueno. Pero vos sí. tenés un monto. No sé, por decir algo, no sé, quiero actualizar el monto del alquiler. Entonces, de septiembre del año pasado lo quiero actualizar a, a febrero de este año. Bueno, entonces vas a poder poner el monto al inicio, desde qué mes hasta qué mes, y te va a devolver el, el nuevo valor. Bien, bien. Muy buena, muy va a ser muy interesante sí. digo, para la gente tener esto para ir resolviendo sí. y haciendo cuentas. Raúl, la verdad que te agradecemos el tiempo con LB7. No, por favor, Carlos, Eva, muchas gracias y saludos a su, a su audiencia.